¡Hola de! La semana pasada hablamos de cosas difíciles del idioma coreano. Hoy vamos a hablar de cosas fáciles del idioma coreano. Te vas a sentir mejor después de ver este vídeo, porque te darás cuenta que coreano no es tan difícil como piensas. En coreano, conjugación de los verbos no tiene nada que ver con sujeto. Mira esto. Ir, infinitivo, 가다. yo voy, da 가. Tú vas, 더, 가. El, ella, va, que, ka, nosotros vamos, uri, ka, vosotros vais, doi, ka, ellos, ellas, van, que, nedel, ka. Se conjuga solo una vez y siempre se queda igual. Si es formal solo se agrega la terminación yo, ka, yo. Por supuesto hay que cambiar los sujetos también como tenemos diferentes pronombres dependiendo de los lenguajes informal y formal. Yo voy, informal, da, ka formal tall, kayo este video explica los pronombres en coreano ambas formas informal y formal en español hay cuatro tiempos verbales para hablar en pasado pretérito perfecto pretérito indefinido pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto como cada tiempo tiene diferente conjugación me volvía loca cuando estaba aprendiendo los tiempos verbales en pasado especialmente pretérito indefinido y pretérito imperfecto la diferencia entre dos los dos tiempos. En coreano solo hay dos. Dos tiempos verbales en pasado y no hay mucha diferencia entre los dos tiempos, son casi iguales. 나 caso. Do caso. Que 갔어 Uri 갔어 Doi caso. caso. Para pretérito plus perfecto a veces se pone od. Caso Para enfatizar que había pasado, ya no. Pero caso, caso son casi iguales, no hay mucha diferencia. Los tiempos verbales en futuro también, en español hay dos, voy a ir, iré. Pero en coreano hay solo uno. kal <música> Más fácil, más sencillo. No hay mucho que memorizar sobre los tiempos verbales. Porque MESA es LA MESA y LIBRO es EL LIBRO. Porque AMOR es EL AMOR y CANCIÓN es LA CANCIÓN. MESA es femenino en español, pero masculino en alemán e italiano. Amor es masculino en español, pero femenino en alemán. El género de los sustantivos depende de cada idioma y tenemos que memorizar todo esto cada vez que aprendemos un nuevo idioma. Esto todavía me cuesta mucho cuando hablo en español. A veces quiero decir algo, pero no, no me acuerdo si es masculino o femenino y tengo que pensar. Ningún sustantivo tiene género masculino o femenino en coreano. Los artículos, el, la, los, las, un, una, unas... Son bastante complicados y difíciles. Me gusta la manzana en coreano. Sagua, chua. Como una manzana cada día. Beil, sagua, hana, bogo. O beil, sagua, hange, bogo. Pero no se necesita decir hana, hange. Beil, sagua, bogo. También tiene sentido. Está bien. Con beil, sagua, bogo. Sin la cantidad. Sin una. Hay unas manzanas en la mochila. Kapangé, 몇개 Iso. Pero sin 개, también está bien. Kapangé, Sagua, Iso. Lo que acabo de decir, hay unas manzanas en la mochila. Aunque es plural, manzanas. En coreano no hace falta hacerlo plural. He dicho Sagua. Se agrega para hacer plural en coreano pero esto se usa normalmente cuando se refiere a personas, no objetos Como siempre digo al principio de mis vídeos 안녕 hola amigos pero tampoco es obligatorio poner 들 siempre No se distingue mucho entre singular y plural en coreano Lo importante es que cuando se dice la cantidad exacta como dos manzanas se dice en coreano 사과 두개 manzana dos pero no hace falta hacerlo plural Siguiente, el tema de los subjuntivos. En coreano no hay subjuntivo. Me encanta coreano. El subjuntivo fue lo más difícil cuando aprendí español. Aún me confundo a veces si tengo que usar indicativo o subjuntivo cuando hablo en español. ¿No sabes qué es subjuntivo? Cosas así, espero que te vaya bien, no va, sino vaya... Para que puedas hacerlo, puedas, no puedes. Te pido que me escuches, no escuchas, sino escuches. Qué bueno que estés aquí. A ti todos estos son normales, pero a mí, a los extranjeros, el subjuntivo es muy, muy, muy difícil. Y tenemos que aprender cada caso en el que se usa el subjuntivo. Coreano tiene sus propios alfabetos. Puede que parezcan complicados, pero son alfabetos fonéticos. Es decir, una vez que sepas el sonido de cada abecedario, puedes hacer cualquier palabra mezclando las consonantes y vocales. En comparación con el coreano, Chino y japonés tienen el sistema de escritura mucho más complicado. Hay que saber cada letra y su significado para poder hablar. En coreano no existe ni mayúscula ni minúscula. Siempre se usan mismas letras, no hay diferencia. Las partículas en coreano son bastante complicadas, es verdad, pero no se dicen mucho la verdad cuando se habla. Especialmente las partículas del sujeto y objeto. N-ni <risa> Yo como manzana. Coreanos no dicen así. Danos agua bogo con todas partículas. Nosotros decimos más así sin partículas. Da agua bogo. Más sencillo, más corto. En verdad las partículas en y del no se usan mucho cuando se habla. Pero aquí tengo dos vídeos en los que explico las partículas en y ga y del. De todas maneras es mejor saber el uso de las partículas. De las partículas. Español es un idioma muy, muy difícil Pero es tu lengua materna Hablas este idioma tan difícil con fluidez Si puedes hablar español, también puedes hablar coreano Así que nunca dejes de estudiar La semana que viene vuelvo con otro vídeo Con tips para aprender coreano Tips muy, muy útiles 친구들 ¡Uri! 한국어 공부 열심히 해요. 안녕.